Un análisis de la situación epidemiológica marcando fundamentalmente un descenso en la cantidad de casos de dengue a pesar de que se mantiene una curva alta pero hemos llegado a los 23.400 casos de dengue acumulados con alrededor de 3.500 casos activos eso quiere decir que todos los demás son pacientes dados de alta. Es muy importante remarcar que el dengue todavía está activo que hay casos activos y por lo tanto eh, los mosquitos pueden picar a las personas que están cursando la enfermedad y contagiar a otras personas. Es muy importante eliminar todos los criaderos potenciales de mosquitos porque es la única forma de evitar que se siga propagando esta enfermedad. Con COVID hay un descenso de casos, pero es muy importante en esta época del año donde nos acercamos al invierno, aumentar nuestras defensas e inmunizándonos. Toda aquella persona que no tiene el quinto refuerzo, la quinta dosis, eh, tiene que asistir a nuestros nodos, a vacunarse, sobre todo si tiene eh, el esquema incompleto y si ya han pasado más de cuatro meses. La bronquiolitis es una enfermedad que se está, está aumentando la cantidad de casos. Recordemos que la bronquiolitis afecta a niños menores de dos años y la produce en un 95% de los casos por el virus incitado respiratorio. Es un virus que la transportamos los adultos y los niños más grandes y la padecen los niños menos de dos, menores de dos años. Es muy importante los niños recién nacidos que estén protegidos de los familiares. siguiente manera, eh, el aislamiento, el barbijo y la higiene de manos.